Ese proyecto se, se llamó Proyecto Pollution Pollution porque... Pollution, pollution es polución en español y hablamos, hablábamos exactamente de eso, ¿no? De, de la escoria del mundo, hablábamos más que todo de temas sociales Y bueno, este tema es... Este tema que vamos a interpretar a continuación es un tema que es interesante porque... en Él es escritor tanto... de la, eh, Escribió la música y escribió la letra Pero no lo escribió al mismo tiempo Quiero decir existía la letra y existía la música pero no estaban juntas un día llegó este hombre y me muestra ese, esos arreglos de la guitarra y yo me quedé así como que oye, pero hay un tema por allí que, que podría pegar con eso y busqué con un librito de canciones de él, imagínate, y encontré este tema que se llama A seis cuerdas y esa letra se la coloqué a esa música que también es de él o sea, es composición de él no puedo decir que es un trabajo mío salvo la melodía y sin embargo, bueno, quiero que le brinden un fuerte aplauso a este amigo aquí. Un gran colega de la música. Estaba perdido, estaba perdido. Lo estoy rescatando aquí. hermano Este, es un tema bueno, un acustiquito. A seis cuerdas. Vamos. de soñar sin descanso y es que todo pasa en mi mente solo palabras, nada acaba y es que he intentado llevar terminó todo lo que empiezo Todo lo entiendo Sin ti soy un rey En el desierto Y en la quinta cuerda Gritarás tu desespero De la derrota juntos, solo tú y yo. vuelvo a caer en ti ya no Muchas gracias.